Y es que con el término del encuentro entre Santos Laguna y Necaxa, el Estadio Corona cerró sus puertas al público en general, con la incertidumbre de no saber la fecha en que el fútbol volverá a alegrar los corazones de los aficionados laguneros. El partido ante los rayos fue el primero en disputarse a puerta cerrada en la historia del territorio Santos Modelo, y esta es la primera ocasión en la historia del club albiverde que el plantel de jugadores se ve obligado a suspender toda actividad física, incluyendo por supuesto los entrenamientos. Desolado luce el complejo albiverde que alberga no solamente el estadio sino cuenta con canchas de entrenamiento, gimnasio, café, restaurante, oficinas administrativas, casa club en donde viven elementos de las fuerzas básicas y la parroquia de todos los santos que da servicio espiritual a los habitantes de los alrededores del TCM. En lo que se refiere al primer equipo, la directiva lagunera informó que se le dio a la plantilla un día de descanso por lo pronto, pero muy probablemente el periodo se extenderá sin tener a ciencia cierta una fecha de retorno a los entrenamientos. Y en otras noticias, Santos reaccionó a tiempo y se metió en zona de liguilla, a 20 minutos del final apareció Brian Lozano y anotó el tanto de la victoria para los guerreros. Ante la suspensión de clausura 2020 de la Liga MX y correspondiente a la jornada 10, Santos Laguna derrotó 2-1 a 1 a Necaxa en el Estadio Corona y quedó a tiro de líder de la tabla general. Los dirigidos por Guillermo Almada debían ganar para meterse de lleno en la lucha por la clasificación a la fiesta grande y lo lograron gracias a los tantos de Hugo Rodríguez y Brian Lozano. A los 11 minutos de juego, después de un tiro libre de Brian Lozano, el defensa central encontró un rebote dentro del área y solamente tuvo que empujarla para adelantar a los guerreros. La respuesta de Necaxa llegó de forma rápida. A los 16 minutos y por medio de un error garrafal de Félix Torres quien la metió en su propia portería Sin embargo a los 68 minutos apareció Lozano para salvar a los de Torreón Y dejarlo cerca de la punta de la tabla general antes de que empiece el parate del fútbol mexicano Los de la comarca lagunera realizaron 21 faltas recibiendo dos amarillas Mientras que los rayos de Necaxa cometieron 17 faltas con tres amonestaciones Santos Laguna es cuarto en el clausura de la Liga MX con 17 puntos Mientras que Necaxa se encuentra en la casilla 14 con 11 unidades